Los argentinos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, podemos no saber si hoy llueve, si va a salir el sol, si está nublado, pero sí eh, tenemos claro quizá en qué margen o, o más o menos exacto, incluso muchas veces puede estar el dólar en este momento, 57, 58, más o menos la variable la manejamos. Eh, es una situación muy particular para hablar de eso y de cómo se construyó... Eh, esa cuestión cultural, ¿no? Digamos, es cultural. Eh, Mariana Lucy, socióloga, investigadora eh, y docente universitaria y coautora con Ariel Wilkis de El Dólar, Historia de una Moneda Argentina. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bien, Mariana, gracias por venir. ¿Cómo se construyó? ¿Cuál es la historización que se puede hacer de, de, de ese fenómeno cultural? Que es que todos los argentinos <risa> sepamos cuánto vale el dólar eh, o cuánto puede llegar a valer el dólar.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 porque nos llevó el mismo camino. ¿no? Al principio eh, nosotros pensábamos que esta este era una historia relativamente reciente, muy vinculada a procesos en general conocidos por todos, ¿no? la persistencia de la inflación en la Argentina, grandes crisis hiperinflacionistas, eh, entonces los años 70 y 80, digamos años de fuertes transformaciones económicas y financieras y de grandes crisis, ¿no? la más importante la hiper del 89, decían que era ahí donde había empezado esta historia de los argentinos con el dólar. Sin embargo, cuando vamos a ver eh, los documentos de la época, la prensa, los noticieros, la propia literatura, nos encontramos con actores diciendo el dólar es un problema crónico en la Argentina. Eh, entonces, bueno, si en los 70 ya era crónico, quiere decir que había que ir para atrás. Eh, y entonces, bueno, nuestra, nuestra historia comienza en los años 30. ¿Los años 30? ¿Y por qué digo los años 30? Eh, según leí, eh, digo los años 30, por ejemplo, aparece como el primer control de cambios, ¿no? Exacto. En realidad, nosotros no decimos que en los años 30 fuera esta situación que yo describía al comienzo, ¿no? Eh, pero en los años 30 uno encuentra, por ejemplo, una, una obra del teatro de revistas que se estrena en 1939 en el Teatro Maipo, un teatro emblemático de la ciudad de Buenos Aires, que se llamaba El dólar estaba cabrero.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 en la tapa de los diarios, por efecto de la crisis internacional y porque era la primera vez en la Argentina que se establecía un control de cambios, es decir, una regulación estatal del acceso al mercado cambiario. En esa época el problema no era el dólar, el problema eran las divisas, el dólar era tan importante como la libra, por ejemplo, la libra esterlina, eh, pero ya empezaba a ser un tema de discusión pública en el gobierno y también fuera del gobierno en la prensa, si el Estado debía intervenir o no en, en regular el acceso al mercado de cambio, si el valor al que estaba la divisa era razonable o no razonable, etcétera. A ver, digo eh, eh, preguntarte por qué domina tantos espacios públicos eh, mm. o en la opinión pública el dólar, me parece que debe ser algo complejo. No sé si es posible responder. Eh, te, veo que te animas a hacer sí. una respuesta, pero <risas> quizá. Sí. sí, a ver, es complejo. Siempre la pregunta por el por qué es complejo, porque en un proceso tan largo uno lo que va a estar, lo que va descubriendo es cómo por ahí esos espacios se van ampliando, ¿no? Como es imaginable, obviamente, el espacio del dólar inicialmente era el espacio del mundo de las empresas, y ¿sí? de las uno puede decir las elites económicas, digamos, quienes hablan de dólar, hablan los empresarios, hablan sobre todo lo, aquellos que están vinculados al comercio exterior, industriales que necesitan importar, productores agropecuarios que exportan, habla el Estado, habla el Banco Central a partir del momento en que se crea, hablan los ministros de Economía, no habla la calle.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 la cuestión del dólar, su valor, eh, a la tapa de los diarios y al comentario cotidiano de la prensa. Ahí uno empieza a descubrir que la calle San Martín, el lugar de la city donde están las casas de cambio, no es solo un lugar donde se hacen transacciones de quienes están adentro del juego financiero, sino también es el lugar al que, por el que pasan un montón de curiosos que quieren saber, que se interesan, por a cuánto está el dólar, por qué está pasando con la evolución de esta moneda, más allá de si van a comprar o no. ¿no? Entonces ahí hay una primera ampliación, ese espacio se ensancha, ya no es solo el mundo de las empresas, es también el mundo de esos curiosos. Bien. ¿Sí? Digo, hablabas de la crisis de, del 30%, eh, un plan de estabilización del año 59, bueno, uno podría pensar en el rodrigazo en el final del mandato de, de Alfonsín, en el 2001, bueno, todos los momentos en que hubo crisis en la Argentina, uno piensa en el dólar como uno de esos factores fundamentales, uh -huh. e incluso si podemos pensar en las últimas décadas, eh, Pareciera, o quizá me, me corregís, que los ciclos económicos de crisis mm. o, o no crisis o abundancia, mm -hmm. digamos, entre comillas, eh, estuvieron directamente vinculados a la abundancia o no eh, de, esos, de esos dólares en el mercado. ¿Es no. Así? Por supuesto, esta historia de popularización del dólar es una historia que va de la mano de una historia de fuerte inestabilidad económica en la Argentina. ¿no? Entonces, sin dudas, eh, hay un proceso de larga duración en el que vamos registrando pequeños cambios a lo largo del tiempo. Hay un momento en que el dólar ya no va a ser solamente la calle San Martín, solamente los curiosos, solamente eh, quienes quieren invertir con más o con menos fondos, solo los que se ocupan de... De la política económica, sino que el dólar va a empezar a aparecer en las películas, en la literatura, en las publicidades, en los programas de televisión, ¿no? se va a ir colando en todos lados. Ahora, si esto va apareciendo de a poco, en los momentos de crisis, se acelera, se profundiza. Lo que vemos hoy, ¿no? El dólar está presente siempre. Ahora, de la semana pasada a hoy, desde el paso y la devaluación del día siguiente, su intensidad es mucho mayor. Bien, efectivamente, Argentina es el segundo país del mundo después de Estados Unidos, claramente, eh, con atesoramiento de dólares. Entiendo dólares que se tienen incluso abajo del colchón. O sea, que lo puede sí. tener clase media, quien pueda acceder a comprar algo de eso. Eh, eso habla de una, una cuestión muy particular a nivel global. Sí, ¿Lo ¿no? es? Digo, porque siempre pensamos en países limítrofes como Brasil, que la gente eh, tiene sus ahorros en, en reales, ¿no? Pero digo, efectivamente sí. es así. A ver, sí, sin dudas hay una particularidad. ¿sí? Eh, Argentina es el segundo país, eh, si consideramos la tenencia per cápita. En realidad, el segundo en cantidad es Rusia. ¿Sí? Eso ya nos dice que esa excepcionalidad argentina, bueno, hay que relativizarla un poco. ¿sí? Lo que es cierto es que en la Argentina se anudaron en torno del dólar cosas que en otros países no se anudan en torno del dólar. Otros países de la región, por ejemplo, Brasil, Bolivia, que tuvieron también procesos inflacionarios muy fuertes en la misma época, así en las décadas del 70 y la década del 80, que incluso atravesaron fuertes crisis de hiperinflación, eh, tuvieron estos problemas a los que asociamos en general nuestra preferencia por el dólar y sin embargo no ven en el dólar lo mismo que vemos nosotros. Eso no quiere decir que en esos países no exista nada que cumpla alguna de las funciones que cumple entre nosotros el dólar, es decir, esa moneda que consideramos más fuerte, más confiable a la hora de ahorrar, por ejemplo, ¿no? o a la hora de hacer cálculos en el tiempo. Lo que sucede es que en la Argentina, además de ser eso, el dólar... Funciona como un termómetro de nuestra situación, no solo económica, sino también política. Sube el dólar, nos preocupamos. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Porque íbamos a comprar dólares y nos van a salir más caros? Sí, también. Pero nos preocupamos porque si el dólar sube, quiere decir que hay algo en la economía que no anda bien, y sobre todo hay un gobierno que no está logrando controlar algo que debería controlar. Ya es político, uh -huh, más que económico. Exactamente. Bien, Justamente ¿no? lo, que, lo que planteabas, lo que hace pensar es que, Siendo Argentina un mercado de capitales, un mercado financiero bastante chico en comparación a muchos uh -huh. países, incluso países vecinos, Brasil o Chile, el dólar juega ese lugar, ¿no? De... de del de lugar de los títulos públicos, bueno, los títulos públicos también son sí. un movimiento en la Argentina, es cierto, pero eh, quizá de, del mercado de valores, ¿no? de las acciones, en vez de uh -huh. quizá un pequeño ahorrista o un mediano ahorrista, en vez de salir a comprar acciones de una empresa, compra dólares. Esa Sí, es la forma de exactamente, hay, hay, en muchos países, empezando por Estados Unidos, hay una tradición mucho más larga de ahorro de, de finanzas populares y ¿sí? de las finanzas de lo que nosotros llamaríamos acá, los pequeños ahorristas, que se canaliza a través de la bolsa de los fondos de inversión. Entre nosotros, esa historia fue una historia que pasó muy poco por la bolsa y mucho más por el mercado cambiario. Claro. El problema es que acá no se producen dólares. No, vos, <ríe> no, no se <ríe> ese gran problema. Problema. No los imprimimos. Bien. Ahora, en contexto eh, de campaña electoral, obviamente en un contexto particular, uh -huh. después de lo que pasó eh, <ríe> tras las elecciones PASO y, y la corrida cambiaria, uno escucha que un candidato, en el caso de Alberto Fernández, por ejemplo, habla de CEPO o, o dice la primera eh, letra, ¿no? C de Cepo, y ya todo el mundo se pone de los pelos. Digo, ¿cuán viable es eh, eh, una política, un proceso electoral, cuando le tenemos tanto miedo, cuando hay tanto terror? Porque al fin y al cabo es lo que termina generando el dólar, ¿no? Sí, a ver, lo que es clarísimo es que en la Argentina, del 83 para acá... Todos los procesos electorales, sobre todo los recambios presidenciales, no mucho más que las elecciones de medio término, siempre eh, fueron acompañados de movimientos de turbulencias más o menos profundas en torno del mercado cambiario. Hay muy pocos que escapen a esa regla y, y en momentos de mucho más inestabilidad como el que vivimos hoy,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 ¿Qué planes hay respecto de este número que es tan relevante para toda la población? Bien. O sea que no importa hoy, eh, dentro de cuatro años, o si miramos diez años antes o décadas antes, el dólar siempre va a seguir siendo tema, igual que el libro eh, de Mariana Lucy y Ariel Wilkis, a quien le agradecemos Mariana por acompañarnos Gracias y, a usted y darnos por la un poco invitación. una idea histórica y una mirada social sobre el dólar, ese gran, ese preciado y peligroso objeto del deseo de los argentinos. Gracias. Gracias.